Hola amigos de youtube, hoy día vamos a, a a indicarles cómo instalar el disco duro que hemos encontrado anteriormente en el video y lo corto, recuerden que el tamaño es el mismo que el, el tamaño del disco duro en una la laptop entonces vamos a comenzar para que ustedes vean eh, de paso a paso como es la instalación, comencemos con la intro para hacer Bueno, como ustedes podrán ver, eh, vamos a instalar en lo que es un PC Aquí está el USB, en donde vamos a instalar Entonces lo que procedemos a hacer es Apagar el computador Ahí como pueden ver se está parando Una vez apagado el computador Una vez apagado el computador procedemos a desconectar las cosas muy bien vamos a sacar estas cositas y a dejarlas por acá vamos a sacar los tornillitos que tienen otro fenómeno entonces procedemos a sacar la tapita y sacamos la tapa de acá ya que acá se encuentran los conectores como pueden ver aquí están los conectores de nuestro disco duro pero este lo vamos a dejar aquí así que como pueden ver solo desconectaremos los cables para ponerlo acá arriba Muy bien, entonces vamos a terminar de sa sacar la tapa de acá okay. Entonces Como pueden ver aquí están los discos duros De la computadora está algo Muy bien, entonces vamos a ah, poner Ahí Pero como vieron no queda cerrando mucho espacio sí, yo creo que tenemos que ponerlo ahí entonces ya volvemos un ratito una vez posteriormente cerrar la computadora hemos puesto el último pernillo y ya que está puesto el ¿sí? disco cerramos la tapita ahora procedemos a nosotros de a instalar el Windows desde una flash o un CD De que como pueden ver nuestro computador ya voy a un para comerciar y utilizamos la y La prendemos La prendemos, esperamos que cargue Damos F2 para entrar en BIOS. Procedemos a instalar el Windows, y ya sea el de su preferencia el Windows 7, o el Windows 10, o el Windows 8 o 8.1. Entonces esperamos que aquí cargue el sistema operativo. Ahí está cargando. Le ponemos en el idioma, español, instalar ahora esperamos un momento ponemos uh, no tengo la carta y eh, ponemos windows 10 pro en mi caso en su caso dependiendo del procesador que tengan ya que esta es una i5 de última generación entonces también tienen que averiguar eso antes de instalar el windows Vamos a ir a personalizado Vamos a darle en siguiente por defecto Sí, vamos a darle por defecto ahí Y comenzará a instalar el Windows Entonces esto tardará un rato así que volvemos dentro de unos minutos Listo, una vez instalado el Windows, hacemos la configuración. En español, omitir. Listo, eh, configurado su uso personal. A ver, ¡Listo! Aquí está como pueden ver Está instalado Windows 10 Pro El Intel Core i5-6400 Bueno, básicamente esto es lo que se hace para instalar un disco duro de estado sólido Espero les haya gustado el vídeo Y suscríbanse y no a este nuevo vídeo